¿Qué haces Rubén? ¿Tanto tiempo? ¿Qué haces Gaby? Feliz año para sí. toda la gente, todas las audiencias y bueno, acá estamos nuevamente en la salada, de, de enero a pleno en la salada así que bueno, vamos a ver qué pasa La última vez que pesqué pejerrey fue con vos en febrero del 2020 así que... ¿Te acordás? Esa vez pescamos lindos Casi un año Un año Pero sin bueno, pescar pejerrey esperemos que este año venga mejor y tengamos más pesca que el año pasado Está difícil el pique, ¿no? Está complicado está, no está imposible. Está linda la pista, está, está complicado, pero linda, entretenida. Son muy buenos cortes, claro. así que por eso te da la gana de volver a, a alguna de las saladas. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para llevar lindas imágenes. Vamos, gracias Rubén. Gracias. Un, un abrazo. abrazo. Ahí va el videito bro. Cuidado pescadito. Ah. Mirá que bicharraquito. A ver, para la cámara acá. Mirá que pesadito. Está impresionante, eh. Es grande la gente de Bransen, eh. La sala de madaria acá. Unos monos. Por el amigo del paisa. Es grande. ¿Hay otro no? señuelito. Sí. Está mala, Ahí está. Impresionante. Creo que Sanita, sana. Sanita sana, está. Sanita, linda. Sana, sana, sana, sana. Vamos. Hay que volvemos la paulera de acá. Venga. Mira. Mira. Throw <laughs> Nivelito. Es espectacular. Bueno, vamos para la evolución. Y sí! ¡Qué sí. ah, rico! <ríe> Impression. Impression. Impression. Impression. Hmm. Impression. Esta tarucha, se la voy a, a dedicar a Ulises ahora cuando venga el 17, lo quiero acá conmigo pescando, en ¿Eh? oh. esta panzona. Hola Ulisse. ¿Eh? impresionante. Sí. Te quiero acá, Uli, sacando las mejores taruchas de la zona. No. Pero, ¡Suscríbete yeah. al oh. jadi ¡Pero es